Es imposible que ella haya vencido a todos con su mal estado. Alguien la tuvo que haber ayudado aquí. Hoy, chica, estás bien. No puedo, no son reales. No puedo, no son reales. ¿Qué pasó? ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si toda la responsabilidad recayera sobre ti? ¿A veces sientes que llevas un gran peso al borde de un alcantilado? Y... Preguntarse... Si con un simple salto pudiera acabar con todo... Tu sufrimiento... porque sientes que eres demasiado débil para esto? Voy a ser honesto contigo... Nunca he conocido a otro animatrónico... Tan fuerte... ...y decidida como tú. Pero no puedo aceptar a nadie. No puedo hacerlo. Esto es demasiado para mí. Me siento muy culpable por la muerte de nuestros amigos. Todo el tiempo creo que podía haber hecho algo más. De otra manera. Salvarlos. Veo alucinaciones que me han perseguido desde que escapé. No soy un héroe. Solo mira lo lejos que has llegado. Has sobrevivido tanto. Sobreviviste a un duelo con maré, Has llegado a este lugar. Tienes una fuerza que mucha gente envidiaría. Puede que no te consideres un héroe. O alguien que pueda influir en el futuro. Pero créeme, incluso un solo animatrónico puede cambiarlo todo. Intenta pensar en todo lo bueno que hay en ti. Puedes convertirte en un héroe. En nuestro héroe. Quizás tengas razón. Intenta pensar de esta manera. Será el final de mi si y ganamos. Y seremos capaces de vivir una vida tranquila. O tal vez... Bueno, incluso habrá una gran ubicación que será popular en todo el mundo. Más grande de lo que jamás hubieras imaginado. piensa Entonces... ¿Estás lista para derrotar a Shadow Freddy? Estoy lista. Gracias. Nunca pensaré en rendirme de nuevo y mataré a Shadow Freddy. Lo arreglaré todo. Estoy orgulloso de ti. Ahora, hazte cargo de tus reparaciones. Tengo que comprobar si nadie nos molestará. Es hora de ponerse a trabajar. Thank you.